Yo soy el tapicero y voy a entregarle un trabajo a, a una clienta y ahí me agarró Dicri y me tranca con un regalo delincuente, como que es un delincuente malísimo. Se lo estoy diciendo de que me trajeron es una persona de trabajo, déjeme tranquilo, vamos a llamar a la clienta, ni eso, me tiene la chance de nada. Cuando entré allá, si no le doy los cuartos que en el bolsillo me quieren apuñalear. ¿Cuándo te terminaron? 16.750 pesos de mi trabajo, dinero de trabajo que yo tengo que ver. por qué agarraron un por Porque me encontré con un espejo en la mano que yo iba a entregarle a una clienta. ¿Cómo es el nombre tuyo? Arimendi. ¿Dónde fue ocurrió eso Arimendi? En la OTO con Papi Olivier. Arimendi, qué es el nombre tuyo? González. ¿Qué sucedió? Okay, yo soy tapicero y voy a entregarle un trabajo a, a una clienta y ahí me agarró el decree, y me tranca con un regalo delincuente y como que es un delincuente malísimo. Se lo estoy diciendo de que me traigo soy una persona de trabajo, déjeme tranquilo, vamos a llamar a la clienta, ni eso, no me dieran la chance de nada, Cuando entré allá, si no, si no le doy los cuartos que tienen los bolsillos, me querían apuñalear. ¿Cuándo te terminaron? 16.750 pesos, de mi trabajo, dinero de trabajo que yo tengo que realizar. ¿Y por qué Porque me encontré con un espejo en la mano que yo iba a entregarle a una clienta. ¿Cómo es el nombre tuyo? Arimendi dónde fue el periodo de eso, En la auto, por Papel parque Olivier. Arimendi, qué es el nombre tuyo? González.